Hoy asistimos a la vigésimo octava edición de la gastronomía marroquí, que se lleva aquí en Sarroque. Es un sitio único, yo creo que es uno de los sitios... ...que hacen esto ya por tradición, año tras año... ...y es que claro, tiene tanto éxito... ...que ya tiene que repetir, sí o sí... ...hablamos con Miguel Ángel, el propietario del restaurante... ...que nos va a definir cómo comenzó esta, esta iniciativa... ...de cuántos platos se compone... ...y bueno, toda la información nos va a dar de primera mano... ...bueno, muy buenas tardes... Miguel. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por venir... Por, ...por ayudarnos... ...y aquí estamos pues ya preparados con nervios... ...lógicamente, aunque esto como los toreros, ¿no?... Dicen que no tienen miedo, pero sí que tienen miedo. Hasta que no terminan, pues igual, nosotros empezamos con muchos nervios y ya cuando ya se ha terminado, pues entonces ya podemos respirar me has preguntado que como bueno yo estuve de director en el hotel rocamar en el 96 hasta el 2003 y entonces allí comenzamos pues una serie de jornadas no solamente la marroquí sino de maestro del arroz pues estuvimos con ángel comar que por desgracia de aquí eh, le doy mi pésame a la familia de rueda que ha fallecido hace poco que era el presidente y entonces él me ayudó muchísimo y entonces hicimos muchas jornadas tanto del arroz maestro del arroz la, Ro, la, la eh, otras otra que eran creativas y, y así sucesivamente, y incluida la de la de Marroquí, como estamos haciéndolo ahora, que es la que ha seguido tradicionalmente todos los años desde hace 28. Estamos fusionados, Andalucía con las tradiciones árabes, ¿no? Al Andaluz, ¿eh? que tenemos muchas tendencias, que estuvieron muchos años y realmente tenemos un legado, ¿no? También y, sí, y por eso o se hace. Estamos muy acostumbrados también los sabores, nos gusta las cosas sabrosas. Claro. Se utilizan muchos condimentos, muchas especias, ¿no? Cuéntanos un poquito de cuántos platos se componen, cómo están elaborados, no, no te pido la receta, ¿eh? no, pero sí... No, no. Un ...estamos, de... estamos, que, estamos y tenemos que entendernos... ...lógicamente ellos tuvieron 800 años aquí... ...y lógicamente dejaron mucho legado, como tú bien has dicho... ...y ellos también copiaron cosas de nosotros, no solamente sí. ellos... ...y bueno, pues esto se compone de, de unos 60 variantes... En ...donde hay 18 ensaladas, hay 12 tallines, hay jarida... ...hay tres clases de pastel o cuatro, hay empanadillas... ...hay pinchitos, hay cuscú, tres o cuatro... ...después tiene una cascada de frutas... ...tenemos el temor uno con sus pastelitos... ...y bueno, y si unimos todo y sumamos... ...pues llegaremos muy cerca o pasamos de los 60 platos variantes... ...que pueden degustar aquí en, en nuestro restaurante... ...desde hoy hasta el domingo. Bueno, esto es un poco tirar la casa por la ventana porque a cualquiera que le diga que esto vale 30 euros por comenzar es realmente para el trabajo que tiene y lo costoso que ve salir todo esto. Sí, es verdad, es, que ve? es verdad que es trabajoso, porque yo tengo que viajar dos o tres veces a Marruecos, preparar los visados para los cocineros que vienen de allí, traerlo, comprometerme a llevarlo eh, y firmar eh, seguro, firmar una serie de cosas y después, claro, todo lo que conlleva toda la compra para llegar a, a esta cantidad de platos tan, tan diferentes que se están poniendo de aquí. La verdad que sí, que cuesta, pero bueno, es una tradición que llevamos y... y y eso nos ayuda mucho también a coger nuevos clientes que es lo importante en un restaurante. Bueno, yo creo que los chefs que vienen de Marruecos debían estar encantados de transmitirnos su cultura, sus platos, y lo harán con mucho cariño, ¿no? Sí, bueno, Aaron, que es el jefe de cocina desde hace 28 que está viniendo, que estaba en un hotel de cinco estrellas, y Arilla, que al jubilarse él ha cogido el sitio. Están los dos aquí en la cocina ahora mismo preparando todo esto con el staff nuestro que le está ayudando. Oye, ahora ya mostrar los platos. Miguel, así rápidamente para no entretenerte mucho, que es mío empezar los comensales y tendrás que atenderlo. Así que si te parece bueno, rápidamente, hacemos un barridito así por los las ensaladas. Bueno, eh, aquí tenemos toda la ala de, de, de, de, digamos, de las ensaladas, donde hay tres clases de aceitunas y el resto son de ensaladas diferentes, que como verás, que hay de, de verduras, hay también de gamba, hay eh, de, de, de, de col, hay de queso, de zanahorias. De lenteja, de berenjena, hasta llegar a, a las 16 ensaladas, como veis. completo, bueno, se lleva mm. hasta marisco, ¿no? Lleva sí, ahí, sí, vemos le, también. Eso es un poco de decoración, Pero esta sí, de zanahoria, muy, muy rica. Bonita. Y esta de bueno, berenjena. Que ahorita la decoración que ha puesto también las paredes son sí, sí. bandejas auténticas árabes. Sí, sí. Eh, Son auténticas, sí. porque mi madre que tiene algunas y son talladas a mano, sí, son preciosas. Sí. Bueno, y, y vamos ahora, ahora sí. Si vamos a descubrir aquí bueno, estos platos. Un tallín, eh, un, tallín, ¿no? es un tallín de pescado. Porque está hecho de barro, lo que es la cerámica, ¿no? Es claro, barro con un horno debajo. Que pues, conserva mejor la calor. Lógicamente, y conserva... con un horno, con su fuego debajo, con carbón. Este es un, un kefta, que es una, digamos, albóndica pequeñita, pequeñita, con, con un queso, con un huevo escarfado. ¿eh? Sí se llama kefta este es el michuín de cordero que es al horno que está muy rico con, con, con su especie ahí arriba ¿Mm? sésamo y... El plato, yo, por ejemplo el cordero lo que más utiliza ¿no? en la cocina, sí, sí. ¿no? bueno este, el pollo y todo y este es el tallín de cordero con pasas qué buena pinta, qué buena presencia bien mm. presentado está todo ¿eh? tenemos el pollo a limón sí, que es, sí, es, es, es, es una gozada ¿no? sí. con su aceitunita o sea, de salbroso y todo los, ca los callos de ternera, de ternera, no puede ser de otra cosa, que están riquísimos con sus garbancitos igual, que este es un legado que nos deja a dejar nosotros, porque ellos, fíjate, esto de aquí es un tallín de ternera, ternera. Todo está a, a, sacrificado al jalar, ellos no, hacen, no tocan nada que no así. Esto es manita de ternera, fíjate qué maravilla. Mm. ...lo que no podemos transmitir a nuestros telespectadores es el aroma... es ¿Eh? lo, que, lo que aquí se aprecia, claro. esto aquí, el olfato... ...y aquí tenemos los callos, perdón, eh, lo, la, el, el rabo de ternera... ...todo de ternera o todo de pollo, nada más, y cordero, las tres. ...y estos son Y aquí falta una empanadilla... ...pero estas son de carne picada, esta de ternera y esa es de ave... ...falta la de verdura que vendrá ahora aquí... ...y después tenemos... ...vamos a poner todos los sentidos eh, en esta gastronomía y aquí... Bueno, tenemos la aquí... Pastela, uh -huh. es la pastela de pollo, de ternera y de cordero que está a punto de venir. Esta es la típica jarira Una sopa hecha con muchas cosas, ¿no, sí. Miguel Ángel? Oh, porque qué? que no sepa lo que es la jarida, vamos sí, a definir que eso, eso. es una sopa muy contundente con muchas Y en, muchas esta, cositas, y en ¿no? esta mesa caliente, que es un poco más moderna, sí, porque, sí, para... porque tiene que conservar, digamos, el calor y demás, pues entonces tenemos aquí, que es el cuscús, el cuscús, ¿eh? Sí, sí, esto es la hacémola. Aquí tenemos el cardito que hay que, que. Imprescindible, imprescindible. Para todo esto. Claro. esto serían las verduras que van. Este. Y esto es el, el, la, lo que llamamos los garbanzos con la, con la cebollita. No con que quiera, sí, aquí ¿no? la va Y aquí ya tenemos pues la, la carne, que este es carne de ternera, este es el cordero. Y faltará el pollo que viene aquí ahora. Bueno, perfecto, todo organizado. Bueno, y ahí el tenemos de la, la decoración es preciosa. Y ahí, como nos dijiste al principio, que además que una cascada, Vendré lo cascada. que van a ser los postres, que vemos fruta seca, frutos secos sí. y un poco de todo. ¿no? Exactamente, a Macedonia, se se higos se se secos, se. eh, tenemos eh, dátiles, naranja, la canela, una macedonia de fruta y después toda la fruta que hay ahí. Estupendo, Miguel Ángel. Enhorabuena por, por esta iniciativa y que siga muchos años más. Así que soy un gran profesional y nos encanta siempre verte. Gracias. gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, qué bonito es reunirse entre tantos amigos ¿no? para disfrutar de esta jornada gastronómica y bueno, pues ya conocer todo el mundo, a nuestro también profesional de los medios de comunicación, nuestro decano de los periodistas, don José Luis Yahweh, don Antonio. ...una persona maravillosa... ...con una gran cultura... ...y mi querido Paco también... ...mi poeta preferido... ...y que bueno fijaron ¿no?... qué variedad ¿no?... ...de tanto público... ...que hemos venido hoy a disfrutar... ...esta gastronomía... ...muchas gracias José Luis... ...por hacernos llegar esta noticia... ...sí, no, esto es importante... ...estas jornadas que organiza Miguel... ...miguel fue pues, de Marbella... un director de, de hotel... ...que triunfó aquí en el Hotel Rocamar... ...como director hasta que cerró... Y él eh, tiene mucho, mucho arraigo en, en, en, en los restaurantes y sobre todo trabaja mucho con los grupos de turistas que llegan de que llegan para visitar Gibraltar y los grupos después quieren comer y aquí comen. Y entonces organiza la jornada, se trae los cocineros de Marruecos, se trae la cocina marroquí, buenísima, buenísima, se come unas cosas exquisitas. A mí me encanta, yo lo hace dos o tres veces al año, pues aquí estoy yo. ¿Eh? Muy bien. Y aquí está efectivamente nuestro amigo Antonio, que ha vuelto a la línea, se jubiló y se ha venido a su pueblo. Él ha trabajado en la NASA, es una personalidad muy importante y está aprovechando su estancia en la línea. ...para ayudar a la gente... ...eso es muy importante... ...y luego está Paco... ...que Paco Villalta... ...su abuelo... ...era el cronista oficial... ...de, de la línea... ...don Eduardo Gómez de la Mata... ...que era el, el hombre del... ...eterno clavel... En, ...en la solapa... ...siempre llevaba un clavel puesto... ...y era un poeta... ...y era una personalidad... ...muy querida en, en la línea en aquellos años... ...él ha hecho una carrera también... ...como periodista, como presentador, como locutor... ...y, y aquí está, yo no sé, aquí estamos... ...luego hay otros amigos por ahí que han venido y... ...y lo que quedan por llegar, que aún no han llegado... ...de lleg la política... O sea, ...bueno, que... están llegando, sí, viene una representación... Del, ...del evento de San Roque... ...y vienen, bueno pues... gente que quiere disfrutar... ...de este placer de la comida que nos traen nuestros amigos de Tetuán, porque esto, los cocineros y todo vienen del Hotel Cham de Tetuán, que es un hotel muy bueno. Y, eh, sí, y, y traen una, una cocina muy buena, en los dulces, en la chuparquilla, todo eso, delicioso. Yo me voy a comer unos callos, mmm, callos morunos, de, eh. de ternera, pero están riquísimos pero me, me encanta el tallín de cordero, el tardín de pollo, eh, la pastela, bueno, aquí hay cosas que es una maravilla, a disfrutar. Bueno Antonio, que alegría también, hace mucho tiempo que no lo veía y me alegra mucho también de ver a Paco y aquí voy a disfrutar de la comida, pero esto es mucha cultura porque además aquí nos dejaron también un legado, igual que ellos cogieron idea nuestra, también ellos dejaron un gran legado. Yo, de todas maneras, me gusta mucho la comida y los callos que acabo de oír, pero desde luego yo lo que agradezco enormemente es la invitación de José Luis y estar con mi amigo Paco, que nos conocemos desde pequeñito Estuvimos estudiando en el mismo sitio y, por lo tanto, siempre dije, y diré siempre, rodéate de los mejores, se lo digo a los jóvenes, y es lo que yo hago muy a menudo, es juntarme con ellos y estoy aprendiendo todos los días. Pero ¿Qué me parece la comida Marroquí. Eh... Yo, la verdad, no, no tengo gran experiencia como gourmet eh, de esta comida. Me encanta la comida española y la que prefiero siempre. Pero siempre he tenido curiosidad porque me han hablado muy bien de ella. Por lo tanto, estoy deseando meterle mano al plato. Pues, Paco, fíjate que yo, sí te he dicho mi poeta preferido, porque es verdad que recitáis muy bien, pero sí que es verdad que es una de voz también, ¿no? La... ...la verdad es que primero y principal... ...yo cada cosa que organice nuestro amigo Miguel... ...me tendrá con él... ...porque sé que es un empresario muy inquieto... ...un empresario que además siempre está innovando... ...y yo me acuerdo desde las jornadas del arroz... ...las jornadas brasileñas... ...ahora las jornadas marroquíes, ...en las que vamos a, a degustar unos productos... ...de nuestra tierra tan cercana... ...y como me parece que has comentado antes... ...tan cercana también a nuestra gastronomía... ...es decir, que nosotros tenemos muchas cosas... ...y haciendo, bueno, eh, haciendo un chiste malo... ...tiene muy buena fruta... Eh, ...pero a mí la que más me gusta son las moras. <risa> <risa> He combinado con la jornada... nos eh, quedamos con esa frase... Eh, de, ...de Paco y bueno, bueno, vamos a disfrutarla... ...están llegando la gente... ...creo que estamos un poquito en medio... Vale. ...así que muchísimas gracias... ...y eh, que nos veamos más... ...en eh, circunstancias como estas. Gracias, gracias a ti, como siempre... ...hablamos ahora con el señor Clive ...que también se ha dado cita en esta jornada gastronómica... ...y que estamos disfrutando muchísimo... ...así que yo tenía muchas ganas también de entrevistarle... ...le hemos dejado primero que disfrute relajado, tranquilo... ...de esta exquisita gastronomía... ...y bueno pues el jefe del gabinete de prensa... ...del gobierno de Gibraltar... ...no hemos conocido en alguna que otra ocasión... ...pero hoy realmente lo hemos disfrutado muchísimo... ...muy buenas tardes. Buenas tardes, pues mira un placer estar por aquí... Vengo porque me llamó mi gran amigo y colega Porque yo soy periodista de televisión, como tú eh, Aunque ahora estoy con el gobierno Y eh, José Luis Yahweh, que siempre me llama para distintas cosas Y, y dice, vente a esto, que además te voy presentado a un periodista marroquí Que te interesa conocer, y, y he venido Y la verdad es que la comida está fabulosa, eh, buenísima la verdad es que Gibraltar también tiene su atractivo y hay cosas muy bonitas y además estamos tan cerquita que nos damos la mano prácticamente. Hombre, efectivamente, ¿no? Yo siempre digo que a pesar de los problemas políticos que surgen a veces, lo que nadie para, la política no para, el entendimiento de las personas, ¿no? O sea... ...a través de la frontera, la línea Gibraltar y bueno, hasta la Costa del Sol... ...los gibraltareños vamos por allí constantemente... ...y de allí viene mucha gente a visitarnos y eso es lo que, lo que es positivo... ...el intercambio de personas, ¿no? Sí, bueno, de muchas nacionalidades, tenéis allí, ¿no? Porque también tenéis hindú, marroquí... Bueno, el pueblo gibraltareño es un pueblo mixto, ¿no? Un pueblo con una historia de 300 años... Desde que los británicos los tomaron, y entonces a hoy hoy tenemos, pues mira, ¿qué te digo yo? Todas las razas británicas, sean escoceses, ingleses o, escocese, inglese, o irlandeses, lo que sean. Eh, los gibraltareños, la mayoría, vienen de Génova y de, de Malta. Hay españoles, eh, hay marroquíes, judíos sefardistas que vinieron de Marruecos. ...entonces hay una mezcla muy grande... ...y eso es lo, lo interesante de Gibraltar... ...que tiene una cultura británica... ...pero somos mediterráneo también... ...y somos una mezcla ¿no? Sí, ...la cantidad de españoles tan que bien van a trabajar ahí... ...bueno tenemos 15.000... Eh, ...trabajadores oficialmente... ...trabajando en Gibraltar... ...de los cuales 10.000 son... Eh, ...españoles... Eh, ...5.000 son de otras nacionalidades... ...3.000 de ellos... ...británicos pero que residen... ...en esta zona... ...y el resto son de distintos países... ...de la Unión Europea o de otro sitio... ...pero lo importante de eso es que nosotros le damos trabajo... ...a esa gente, pero esa gente nos da a nosotros un servicio... ...o sea que es un negocio mutuo para ambas partes ¿no? Bueno, no lo había preguntado hoy por el Brexit... ...porque estamos muy a gusto con esta gastronomía... ...aunque sí que sé que había mucha preocupación ¿no? Porque... Bueno, la ha habido, no te olvides que nosotros votamos... ...el 96% en contra del Brexit ¿no? Pero claro, nosotros entramos en la Unión Europea, eh, incluso antes que España, hace muchos años, con el Reino Unido. Y entonces eh, votamos para salirnos, pero la mayoría británica votó a favor de salirse. Y entonces lo tenemos que aceptar. Pero la verdad que somos mediterráneos, estamos en esta zona y el Brexit no, no nos favorece ni nos gusta en absoluto. Bueno, la verdad es que quería preguntarle también por los platos que se han degustado hoy, ¿cuál ha sido su favorito? Su pues mira, he visto varios, y te, te voy a confesar una cosa, no soy gran aficionado de la comida marroquí, ni la india, ni yo los pruebo todos, los chinos, los indios, pero a mí me gusta mucho la cocina tradicional española, ¿no? especialmente la vasca, la vasca para mí, para mí es la mejor del mundo. Pero eh, ha habido cosas muy buenas, está muy exquisita. Y para mí, mis favoritos platos creo que ha sido el, el pollo al limón con unas aceitunas y. Uh, exquisito, exquisito, exquisito. Bueno, ahí tenéis también vuestro rosby, que también es muy bueno. Sea que... Eso es fabuloso. Y otras cosas, y otras cosas. Ha sido un placer eh, esta luego, pequeña entrevista, que espero que haya más entrevistas. Y se venga a nuestro terreno, se venga a la televisión a contarnos todas estas cositas que preocupan y que igual nos puede aclarar. Te hablaré, veces. De, te hablaré más de periodismo, que de, ese punto de ¿Eh? vista me encantaría. Pues un placer, muchas Encantado. gracias. Encantado, muchas gracias. Bueno, vamos a preguntar a los comensales de este día qué le ha parecido la comida que hemos degustado hoy, típica marroquí. ¿Tu nombre es? Charo López. Claro, que tú también tienes uh, una voz muy bonita... ...como aquí Gracias. los amigos, ¿no? Gracias. <risa> bueno, cuéntame, ¿qué te ha parecido la jornada? Pues me ha parecido maravillosa... ...me ha encantado todo... ...y la verdad que todo excelente... ...como todos los años, Miguel... ...la verdad que nos sorprende con esta... ...fenomenal. ¿De qué plato repetirías? Para mí mi plato es la pastela, me encanta... ...tanto la de cordero, como la de verduras... ...como la de ave. me encanta. Y bueno, para ti... ¿tú eh, bueno, yo soy David Cordobés y bueno, la verdad que, como bien ha dicho Charo, eh, la verdad que esto es una cita anual donde cada año nos sorprende Miguel, con esta gastronomía marroquí que nos, nos transporta a Marruecos y, a, esto, y a, esta, a esta cultura, la verdad que sí. ¿Qué plato repetirías? La verdad que a mí me gusta muchísimo el cuscú, yo me quedo con el cuscú. Sí, buenísimo pues ahora nos toca Miguel, nosotros que hablado de gastronomía Y Miguel, ¿a ti qué te gusta, qué canción te gusta a ti más De lo que estos artistas cantan? A, a, a mí me bien gustaría bien. que cantara algo a capela o Por separado o junto, como quiera Uy, me, da, me, me da igual me A capela, un, un, un, un poquito, un poquito nada más Miguel, chicos, ¿con qué otra vez? Venga, Charo, cántate tú algo ¿Qué a capulita? cantar ¿Qué noche de oro a esta jornada oh, Dios mío de mi vida, ¿qué canto? ¿Qué, qué ojo quieres? Ojos verdes, mi vida ¿Ojos ¿Ojo verdes? Ojos verdes, venga Bueno Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes con brillo de faca que se han bajito en mi corazón, pa' mí ya no hay soles, luceros ni lunas. No hay más que unos ojos, que en mi día son, ojos verdes, verdes como la albahaca. Eh. <risa> bueno, ¿y ahora yo que canto? Vamos a ver. <risa> otro trocito de copla, un trocito de ranchera que hacemos. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. <risa> gracias, muchas gracias. Muy gracias Bueno, qué noche más bonito Así hemos hecho este enmanamiento Con nuestras canciones típicas de Aquí de Andalucía Con la comida marroquí Y ha sido todo para disfrutar con todos los sentidos Muchísimas gracias Gracias a vosotros. a vosotros Gracias, gracias a vosotros bueno, buenas tardes, perdonad esta interrupción que hago aquí con el micrófono... ...pero sí me gustaría que dierais vuestra opinión de los platos que os ha gustado, ...cuál ha sido vuestro favorito, ¿qué os ha gustado más? Pues la verdad que todo en general, estaba todo muy bueno, la verdad, muy bueno... ...me ha encantado todo. así que repetirías? Eh... El cuscú, no Está buenísimo. Bien, ¿no? aquí... Yo la pastela de, de pollo, buenísima, bueno en, en general todo... ...jornada para la línea San Roque... ...bueno la repercusión es... ...yo creo acercar la cultura... ...las diferentes culturas que hay... ...en este caso la marroquía... ...o bueno a esta zona ¿no?... esta zona del campo de Gibraltar... ...que en especial este, este restaurante... ...el pan de azúcar de grill de, de aquí de campamento... ...pues pone este tipo de iniciativa... ...que es una bonita iniciativa... ...y sobre todo eso para intentar... ...de, de, de acercar al ciudadano otro tipo de cultura... ...en este caso gastronómica... ...tanto con la brasileña que es el día a día de ellos... ...como con la marroquí que, que bueno que aportan una vez al año... ...y de aquí, en este caso de aquí al domingo. Aquí muchas cosas que disfrutar de ellas... ¿eh? ...es un sitio muy bonito, pues muchísimas gracias... ...y bueno vamos a preguntar por aquí... ...de qué platos repetiría de lo que hoy... ...que yo creo que son 60 platos... ...no, no, no tenemos ya, mmm, nos cabe nada más... ...pero repetiría de algunos... ...cabe no cabe, pero si hay que hacer un huequecito... ...daría un huequecito a kefta, ...un huequecito a pastela, ...un huequecito a pasteles de tal... ...tota que no hay hueco posible... ...pero bueno, es que es una maravilla... ...la verdad que la variedad de platos es tremenda... Eh, es un esfuerzo enorme el que hace Miguel... ...aquí en Pan de Azúcar para traer esta jornada... ...año tras año... ...que podamos disfrutarla... ...y yo animo a todo el mundo que pueda... ...que se acerque porque va a disfrutar de la comida marroquí... ...en su esencia... Muchísimas gracias. Esperamos vernos, nos veamos mucho, ¿no? Siguiente jornada, ¿no? Como esta, ¿no? Año? Yo todos los años vengo, yo no falta ninguna. Buenísimo, buenísimo todo. Los dulces y el té ya. Muchísimas sí, gracias y a pasarlo bien, gracias.